Susana Jiménez, sobre el robo en la tertulia, no tengo capital para tener un Picasso. La diva afirmó que fue un no-cout enterarse del hurto en una de sus mansiones esteñas ni bien llegó de Australia. Además, aclaró el tema de los cuadros, son baratos pero me encantaban. Poco le duró la sonrisa a Susana Jiménez de su gran viaje a Australia junto a su amigo Marley. Con apenas unas horas en suelo argentino, la diva se enteró que robaron en una de sus mansiones de Punta del Este, Uruguay. La información que llegó desde el país vecino indicó que un grupo de delincuentes entraron a la tertulia. El predio de 110 hectáreas que tiene a 15 kilómetros de Laguna Garzón y, entre otros artículos robados, se llevaron tres cuadros del artista español Pablo Picasso. Además, sustrajeron un televisor, un microondas y una cafetera. Me dejaron no -cou. Dijo la animadora sobre cómo tomó la noticia del robo y aclaró el tema de los objetos robados. Se llevaron un cuadro o dos. Jamás dejaría algo de valor, valor, no lo dejaría ahí. Yo no tengo capital para tener un Picasso, son los cuadros más caros del mundo. Son baratos los cuadros que se llevaron pero me encantaban, agregó la diva en charla con el noticiero de la gente por telefe. Han necesitado un camión para llevarse de todo, sillones, muebles. Es un lugar alejado, es en garzón. No hay cámaras de seguridad, es un lugar tan tranquilo e increíble. No se me ocurrió poner cámaras, explicó Susana sobre su mansión que tiene 800 metros cuadrados cubiertos, además de otros 400 metros cuadrados en galerías, más 450 metros cuadrados en patios. Fue una violación, definió la diva, que viajará al país vecino para conocer en detalle cómo fue el robo. Estamos acostumbrado a esto en Argentina. Espero que Uruguay no se ponga así porque le va a venir muy mal, imagínate que es un lugar de alegría, agregó la animadora. La diva afirmó que fue un no no-cout enterarse del hurto en una de sus mansiones esteñas ni bien llegó de Australia.